El día de hoy vamos a crear una doble exposición con máscaras de capa dentro de Adobe Photoshop. Con la herramienta de mover seleccionada te vas a una esquina, clic y arrastras hasta abrir el nuevo documento y vamos a soltar la imagen. Voy a ocultarla para indicarte lo siguiente: estoy trabajando con una Arial Black a 120 puntos. Otra vez un clic para hacerla visible a la capa y le voy a reducir la opacidad. Ahora voy a mover un poco el documento para ubicar la posición final con la que vamos a trabajar y vas a ir más o menos por ahí. Otra vez regresamos la opacidad al 100%. Sobre la capa de texto vas a presionar control clic para activar la selección. Damos un clic en la capa 1 y en el panel de capas, en la parte inferior, vamos a activar la máscara de capa. Ahora se sí viene la parte chévere de este ejercicio porque vas a presionar la tecla B en el teclado, que es la herramienta del pincel, y vamos a pintar sobre la máscara de capa. ¿Por qué está ocurriendo esto que está aquí? Porque estamos trabajando con el color blanco por delante. Voy a seguir pintando sobre la misma. Ahora, ¿qué tipo de pincel estoy utilizando? Te vas aquí a Ventana. Vamos a elegir Pinceles que están por aquí o F5 en el teclado. Como estoy trabajando con una versión 2020, estoy trabajando con ese que dice Special Effect Brushes con la primera opción. Voy aquí a cometer un pequeño error entre comillas y es ubicar esta parte de la imagen. Sin embargo, si presionas X o das un clic aquí, puedes en cambio ahora restaurar o recuperar la parte de la fotografía que quieres trabajar presionas x para pintar presionas x para borrar ahora que te dejo como una tarea entre comillas que encuentres un tipo de pincel que hay muchísimos en la web para que puedas darle un acabado totalmente profesional a tu trabajo disfruté mucho haciendo este tutorial espero que te haya pasado lo mismo te invito a suscribirte a este canal actives la campanita déjanos un comentario un me gusta